Buenas tardes, quiero agradecer a, a Marina, a Jordi del Observatorio Europeo de las Memorias, a, a todos los participantes también por eh, haber accedido a compartir o a situar esta sesión uh, aquí también en la Fundación Tapies en el momento en el que estamos mostrando esta exposición de Susan Meiselas, que se inauguró el día 10 de octubre. Y como habréis podido ver, aunque sea rápidamente, es un trabajo que desde los años 70 lleva en el, en el núcleo de, de su cuestionamiento el problema de qué hacer con una imagen que ha sido tomada de alguien eh, qué tipo de circulación puede tener y qué, de qué modo se puede reparar la injusticia que se pone verse expuesto a una circulación indiscriminada, como decía muy bien eh, Marta ahora, de una imagen, de un momento, de un instante en el que una persona, un individuo ha sido fotografiado y tal vez no sean las mejores circunstancias de su vida y sin embargo esa fotografía eterniza puede llegar a eternizar un momento de eh, pobreza, de desesperación, de desgracia. Y siempre recordamos el ejemplo tópico de la fotografía de Dorothea Lang del año 1937, The Migrant Mother, en la que una mujer eh, que espera a su marido, que ha ido a comprar... Eh, ruedas nuevas para un coche averiado, es fotografiada por Dorothea Lange y se convierte en icono de la depresión económica, de, de la crisis que seguirá al crack del 29 y como foto se convierte no solo en icono de ese momento, de esa crisis, sino en icono de la resiliencia del, del pueblo americano. Y es una fotografía que pasará a la historia eh, como el icono de esa resistencia de, de la gente, de las clases populares. Pero sin embargo, lo sabréis muy bien, ese, esa fotografía en el año 1978-79 va a ser eh, seriamente criticada por la misma persona que aparece en la fotografía, por esa mujer que se llama Florence Owen Thompson y que levanta la voz en un periódico local, para decir que está harta de ser la mujer migrante, mother, migrant mother, y que desearía cambiar ese pie de foto de la fotografía, que desde el año 37 al 78 o 79, como os podéis imaginar, ha sido reproducida millones de veces. Eh, lo que ella reclama esta mujer es que ella se llama Florence Owen Thompson, que es verdad que había sido pobre, pero que después pasó a ser clase media, ella y sus hijas, y pide a The Library of Congress, que es la agencia, la institución que distribuye esa imagen, que corrija el pie de foto. The Library of Congress le responderá que no es posible, que esa foto ya se ha distribuido masivamente y se tiene que quedar así. Y efectivamente, es decir, esa mujer como sujeto de esa imagen no puede corregir esa fotografía que en su origen fue también ejemplo de una forma de justicia social realizada o, o conducida a través de la, de la fotografía, ¿sí? la fotografía de la Farm Security Administration, de un momento en el que esa fotografía documental se supone que nos da a ver la realidad y en ese sentido corrige también injusticias. Y se convierte finalmente en una paradoja interesante, es decir, una imagen que supuestamente corregía una injusticia ha acabado generando con el tiempo otra modalidad de injusticia. O sea que no todas las imágenes que hacen justicia ahora harán justicia en el futuro inmediato y puede que constituyan nuevas, como digo, formas de injusticia. Yo estoy convencido de que esta paradoja está en el corazón del trabajo de Susan Meiselas, y después, cuando podamos eh, visitar la exposición, y sobre todo si empezamos a, arriba en sus trabajos de los años 70, desde el principio Susan hace fotografías que se siente obligada a compartir, a devolver o, como diremos más tarde, a repatriar, ¿eh? a devolver al lugar en el que fueron obtenidas, en el que fueron tomadas. Esa actitud simple, incluso de un fuerte carácter intuitivo, va a tomar diferentes aspectos y formas a lo largo de una carrera de ya casi más de 40 años. Y hoy yo creo que sería bueno no empezar a hablar genéricamente de todo, sino que con esta introducción saltar directamente a un momento crítico en tu práctica, Susan, que es eh, 1980-81, después de que ha realizado un extraordinario trabajo en, en Nicaragua, testimoniando a la revolución, pero no testimoniándola porque supiera que iba a haber una revolución, sino porque llega en el 78 y acompañando los acontecimientos, en un año los andinistas entran en la plaza central de Managua y eso culmina con una revolución, pero no porque ella supiera que iba a haber una revolución, es, decir, es que eso también es muy importante en la lógica del acontecimiento. Cuando vemos la fotografía parece como que eso estaba escrito ya un año antes, sin embargo nadie sabía lo que iba a pasar. Bien, eh, una vez ha, ha concluido o ha llegado a ese clímax la revolución sandinista, la revolución popular sandinista, eh, Susan aterriza en El Salvador, en el país vecino, donde se está llevando a cabo también una guerra brutal, tal vez más brutal que la que tuvo lugar en... Nicaragua. Y uh, si bien ella nunca se había considerado una fotoperiodista, es decir, alguien eh, obligada a acercarse al acontecimiento y trabajar como eh, ob testimonio objetivo, sino que ella siempre se ha considerado una intérprete de situaciones complejas que hace falta de alguna manera reunir síntomas, como veréis en la pared de Mediations de Nicaragua, cuando llega El Salvador eh, ha cambiado de actitud y eh, directamente dice, eh, en aquellos días andaba buscando cadáveres, es decir, la, la fotografía se convierte casi como en una, se simplifica el problema, cobra mucha más urgencia y la factualidad rompe cualquier, o el deseo de factualidad rompe eh, obtener evidencia de las muertes eh, resta cualquier otra actitud crítica que se hubiera podido tener antes eh, en situaciones menos violentas. De hecho, en ese momento, en el año 80-81, vemos también en la historia de la fotografía documental un momento álgido, crítico, protagonizado, entre otras, por una muy destacable artista y teórica y crítica, como Susan Meisela, ah, perdón, como Martha Rosler. Es que Susan Meisela es Martha Rosler como Twin Figures, ya, ya lo veréis. Martha Rosler eh, en ese momento escribe abundantemente sobre las crisis eh, políticas, eh, sobre los, la violencia en Latinoamérica y lo interpreta como, de una manera, una o la más del neoliberalismo que está eh, apropiándose de los destinos políticos de los países centroamericanos, y lo que hará eh, Martha Rosler es escribir abundantemente y con mucho acierto, hasta el punto de escribir una feroz crítica del libro de Susan Meiselas, publicado en 1981, Nicaragua, ¿eh? que es el libro que relataba el proceso de la insurgencia hasta alcanzar el clímax de la revolución el 19 de julio de 1979 eso se publica en forma de libro y Martha Ross les... Martha Rosler eh, lo critica ferozmente y dice en este libro no vemos quiénes son los buenos, quiénes son los malos, no entendemos nada, esto es mirar como miraría un artista y lo peor es que estas imágenes se están prestando a convertirse en iconos de la sentimentalidad de gente que mira estos conflictos desde lejos. Y ya sabemos que esto es el deseo de los, de, de los eh, de las, pub, de las eh, editoriales que publican este tipo de libros, pero hace falta otra cosa. Eh, Susan Meiselas eh, dice a menudo que si hubiera hecho caso de esa crítica no hubiera levantado cabeza. Sin embargo, al año siguiente lo que plantea es esta especie de pared mural que tenemos nada más entrar aquí, Mediations, de la que hemos tomado el título, en la que las imágenes de Nicaragua están en medio, las del libro, arriba están esas mismas imágenes que han circulado, por eh, diferentes medios y en la banda inferior encontramos los, las hojas de contactos de las muchas imágenes que ha tomado para poder ver cuál ha sido publicada en el libro, cuáles circularon en diferentes revistas del momento. Por lo tanto, eh, el suyo es un trabajo instalado permanentemente en la duda de lo que estamos viendo. Esa duda que un régimen fotoperiodístico a menudo no se permite, porque cuando se envía a alguien a un lugar es para ser observador, veraz, ser testimonio, actuar como los ojos de una opinión pública que necesita, como quien dice, un corresponsal, un enviado. ¿no? Pero ella introduce esta especie de duda permanente en lo que ella misma está captando con su cámara, hasta el punto de que se va a obligar, a tener que regresar repetidamente a esos escenarios, a esos sujetos, a esas personas. Y el trabajo de Nicaragua, 25 años después, eh, sigue generando secuelas. Primero, diez años después, una película como Pictures from a Revolution, un poco antes uh, Voyages, después Reframing History, es decir, un trabajo o una acción de testimoniar le implica un compromiso de por vida, a regresar a ese problema. Eh, en El Salvador, en el año 80-81, encontramos que Susan Meiselas va y se comporta como una fotoperiodista cualquiera. Va detrás de los cuerpos, va detrás de los incidentes. Y esta es una crisis importante porque es el momento álgido en el que, digamos que su otra... <ríe> Parte que podríamos encarnar en una figura como Martha Rosler, está asistiendo al Congreso eh, latinoamericano en México sobre fotografía moderna y compromiso social de la fotografía, mientras que unas están en el, en el ámbito del debate, de la crítica informada, otras como ella están en el escenario, on the field, como se suele decir en inglés, es decir, en un contacto empírico con esa violencia, donde hay poca mediación y pocas posibilidades de establecer una distancia crítica. Estás prácticamente pegada ¿eh? al acontecimiento y a los hechos. Y hemos pactado empezar en este momento de su carrera, esperando que hablar de lo que viste o de la manera en que documentaste digamos, la, la guerra del Salvador, nos lleve a, diez años después, a cómo reaccionaste frente a la masacre ampal en 1991, en el Kurdistán iraquí, cuando ella llega, entre los primeros periodistas, junto con antropólogos forenses como Clyde Snow, o expertos en derechos humanos, a exhumar las fosas, ¿sí? donde se calcula que, podrían haber enterrados 180.000 kurdos. Eh, pero empecemos. Es decir, Susan, ¿cómo reconstruirías tu paso o tu cambio de forma de pensar? ¿O cómo actuaste en Nicaragua y cómo pasaste a actuar en El Salvador? Siempre has dicho que actuaste con un sentido de mayor urgencia. Sí, sí, si puedo. Uh, uf, hay mucho... ¿Por dónde empezar? Voy a tratar a, más o menos en español. Discúlpeme, mucho fallas. Nunca aprendí en la escuela, etcétera, en la calle corriendo. Eh, no, yo creo que la, una de las cosas interesantes escuchando es que cómo uh, dar a muchos de ustedes muy jóvenes este sentido en los 80, la urgencia tomar una foto como evidencia, porque ahora tenemos mucha teoría, mucha discusión, qué es una imagen, etcétera, cómo funciona. Yo creo que en este momento yo todavía creía en la fuerza, una imagen cuadrada o así, en secuencia tal, puesto en una revista, puesto en un libro, puesto en, en una eh, filmación, etcétera, siempre buscando plataformas, que la imagen habla, ¿no? Entonces, la imagen, la fuerza de la, la, la realidad, enfrentando la realidad, que no fue fácil tampoco, pero no fue evidente, uno tenía que realmente buscar, buscar seriamente a las 5 de la mañana buscando y calles y calles, etcétera, porque el tipo de violencia fue tremendo. Y como gringa, pura gringa, te digo honestamente, en este momento, pensando en el gobierno de Estados Unidos y el, el, el apoyo militar, etcétera, la única cosa posible es que alguna de estas imágenes, si víctimas van a hablar a través de la fotografía y convencer el Congreso de Estados Unidos a parar este apoyo militar, ¿no? Entonces, en este contexto estuve, no yo, yo solamente, pero un grupo de nosotros trabajando bastante duro cada día por semanas y meses y años. Y yo creo que es muy importante a dar este sentido porque al mismo tiempo, uh, de la, en un sentido, la lucha en que las situaciones que, que hemos escuchado. Es una cosa escuchar, es otra cosa encontrar. Y encontrar y qué hacer con lo que en, enfrentas. ¿no? Entonces, estas es son etapas un poco distinto. Yo creo que en El Salvador. Para mí, y ya es allá en la exposición, lo, el hecho lo más importante realmente y la diferencia entre Nicaragua y mi trabajo allá, mi análisis y etcétera de la plataforma, publicaciones, etcétera, fue una acción colectiva. ¿no? Que la idea fue que, que había bastante de no, nosotros como fotógrafos trabajando algunos pasando más tiempo, otras más comprometidos, menos, etcétera, Pero cada uno dejando juelas en imágenes, en un sentido, ¿no? Entonces, para mí lo, lo, fue lo más importante fue organizar toda esta gente y, y cuatro años, por cuatro años hemos puesto todo nuestro trabajo en, como testimonio colectivo, mucho más fuerte que yo sola, mi perspectiva personal, etcétera, etcétera, estética. ¿no? Entonces fue una búsqueda de toro para dar un una narrativa colectiva para contextualizar estas imágenes. En cierto modo, eh, con ese gesto estás anticipando la idea de que la evidencia no solo se construye con una mirada directa de lo acontecido, sino que con un acto de organización colectiva sí. de imágenes que existen. Entonces fue fotógrafos. buscar y ponerlos en secuencia, fue buscar un poeta, Carolyn Forché, muy fuerte como poeta, uh, ayudando también a una cronología, etc. Y también fue una acción colectiva que no fue solamente el libro, pero dos exposiciones bilingüal, paseando a todos los bibliotecas, pequeños uh, colegios, entonces por dos años un tour, digamos, de imágenes y debate, y en ese momento eh, también es eh, interesante pensarlo ahora porque la frontera ahora es cerrada en Estados Unidos, por eso fue el tiempo que The Fit People, yo no sé si ustedes han escuchado, los, el peor de Reagan y, y, y el, eh, fue que que, que, que van a llegar aquí, como dice Trump ahora, entonces está cerrando fronteras por toda parte, pero en ese tiempo muchos saludos, un montón de eh, guatemaltecos también, pasaron las fronteras, entonces querían entrar, entonces uno de los momentos, lo más lindo para mí fue cuando nuestra exposición sobre los acontecimientos de El Salvador. Fue a San Diego, California, como una hora o menos de la frontera. Los salvadoreños llegaron allí también de la misma comunidad y fueron encontrando a sus vecinos, mirando esta foto y discutiendo. Entonces la exposición fue un, realmente un forum, como ustedes están aquí, como un forum aparte de la exposición, ¿no? Pero eso fue muy, muy fuerte, imaginar que esta gente que no ha tenido tiempo refleja, reflejar su realidad, estaban allí con los espectadores de otro lado. Entonces, hicimos una plataforma de intercambio a través de la exposición, a través del libro. Entonces, fue un proceso por algunos años, uh, sí, el, uh, bueno, el Congreso cortó por cinco semanas, yo no sé cuánto, después la, la matanza de la monja, americanos. Había momentos, pero no hemos logrado que pararon completamente nunca. Y esta imágenes, es otra cosa, es 30 años después, hay ahora juicios, todavía están buscando y este libro sirve, dicen, como testimonio contra el Ministerio de Defensa, el, el señor, el ministro uh, García, que es en, en juicio ahorita mismo, en este, estas semanas. Y el libro, como testimonio, parece allá en el, uh, ¿cómo se dice?, La, the court, el, el, uh, es el, el juicio. juicio, el es juicio. El, entonces es interesante como muy largo, una historia un poco compleja y no hemos... Presentar todo eso es imposible aquí, eso puede ser un, un cuarto mismo, ¿no? no lo, lo que me gustaría subrayar es cómo, eh, observando esta manera de entender la evidencia, eh, muy pronto nos damos cuenta de que la evidencia tiene construcciones históricas distintas a lo largo del tiempo uh -huh. ¿no? y que a pesar de todo, un libro como el de El Salvador, que es un libro colectivo en el que Susan actúa como editora, y hay algunas fotos suyas, pero hay fotos de otros colegas de otros uh, periodistas, incluso el trabajo de una poeta. ¿no? Es decir, eso constituye también una articulación una narrativa de los acontecimientos, que es algo que hoy lo vemos también uh, ocurrir en lugares de conflicto como en Siria, donde lo, la narrativa de esos conflictos son narrativas realizadas con imágenes diversas, heterogéneas, de individuos y de ciudadanos distintos, pero que a pesar de que esas imágenes existen y están circulando, hace falta el trabajo de alguien para articularlas como un relato. Sí. Y, sí. Es decir, Quiero simplemente advertir de que normalmente cuando vemos estas películas que proceden del contexto de la guerra de Siria, ¿no? donde precisamente se han reunido fragmentos de YouTube, de Ciudadanos, de, de, de diferentes periodistas, pensamos que esto es posible gracias a la tecnología. En tu caso, lo que estás anticipando es que la tecnología son las relaciones interpersonales, es decir, esa red interpersonal constituye una especie de anticipo de la, para la capacidad de generar narrativas ¿no? con imágenes preexistentes. Eh. Solo one footnote, no sé cómo decir, es que es la primera vez que tengo solo mis fotos del de Salvador en una exposición. Es interesante. Yo no he pensado en eso antes que ahorita mismo. ¿Ahora? Ahorita. Esta Es de la primera vez que ya estas imágenes existe porque siempre estaba mezclado, en metido en, en toda la secuencia de la colectiva, ¿no? porque eso fue el sentido, lo más urgente, lo más importante, etc. Y solamente pensarlo. Y todavía no, él sabe muy bien que estoy frustrada porque no se ve todo el contexto que me parece muy importante, es complicado en un sí. lugar, porque hay muchas historias aquí y, y Carlos ha trabajado muy bien y cuidadoso en no, how do you say, overload, <laughs> <Right>. you <have laughs> the spectator. To, to help the viewer. Um, help saltemos, hagamos un salto de 10 años, de 1981 a 1991, cuando llegas al Kurdistán iraquí, en el norte de Irak, y uh, después de muchos esfuerzos para poder entrar, eh, consigues llegar hasta las… Uh, secuencia de pequeñas poblaciones o no tan pequeñas poblaciones completamente destruidas eh, por las fuerzas iraquíes de Saddam Hussein, consigues llegar a las fosas y en lugar de documentar el cadáver, lo que vas a hacer es a entender que es necesario otra manera de llevar a la práctica o de construir la evidencia fotográfica de una masacre que va a ser considerada un genocidio, dada su escala. Y entonces, ah, en el tránsito de fotografiar directamente con la cámara a reunir un archivo de la historia visual del pueblo kurdo, como siempre decimos, eh, se produce una distinción muy importante. Fotografiar los cadáveres puede suponer una evidencia de la muerte o del asesinato o de un crimen en el que se han llegado a matar a más de 180.000 individuos. Pero cuando Susan decide reconstruir la historia visual del pueblo kurdo retrocediendo hasta posiblemente 100 años de antigüedad, tantos como la fotografía haya existido, lo que está haciendo es creando una nueva tipología de evidencia, la evidencia de que lo que se ha masacrado allí, más allá de cuerpos, de individuos, por muy lamentable que sea, es una sociedad civil constituida. Y aquí hay una diferencia cualitativa muy importante que va a requerir una nueva forma de evidencia. No basta con ir con la cámara a ver, a registrar, a documentar, ni siquiera a poner en circulación, esas imágenes. Y lo hemos visto, la debilitación de esas formas de evidencia. Es decir, hoy en día podemos ver fotografías de cosas que han ocurrido y hay quien dice que eso no ha ocurrido. No me hagáis ser más exactos ni más precisos. Eh, por lo tanto, la evidencia requiere otro ejercicio, mucho más complejo. En el Kurdistán, y luego lo veremos cuando pasemos por ahí, es decir, lo que tenemos es... El, el, la comprensión de que esa forma de evidencia tradicional, visual, de contacto empírico con lo ocurrido ya no es suficiente y hay que poner en marcha un nuevo dispositivo fotográfico que consistirá en reunir tantas imágenes como sea posible de los álbumes familiares, de otros viajeros que han pasado por Kurdistán, de archivos de fotógrafos comerciales, es decir, todas las fotografías que representen el pueblo kurdo, que nace, se educa, celebra fiestas, se casa, eh, hace guerras, tiene actrices y eh, también es masacrado, entre otras cosas. Entonces la fotografía se va a convertir, la historia de la fotografía se va a convertir en la evidencia de una sociedad civil constituida. Y aquí obviamente estaréis, eh, supongo, percibiendo el eco de una enorme pensadora que es Ariela Azulay, eh, es de origen israelí, aunque ella ha negado que se la denomine como de origen israelí, ahora mismo. Pero lo que tenemos aquí es, digamos, eh, la necesidad de, uno, dar cuenta de una nueva forma de crimen, el crimen que destruye, insisto, por la vez, una sociedad civil constituida, aunque no tenga reconocimiento de nación, Estado, etc. Pero hay una sociedad civil constituida, hay un trabajo hecho entre humanos, reflejado en la propia historia de la fotografía. A mí este momento me parece de enorme radicalidad en el trabajo, no, no solo radicalidad estética, sino radicalidad política. ¿Cómo llegamos a esto? Es interesante pensando en la Marta y empezando hace una hora, etcétera en la vida de los argentinos entonces cuando me fui a la plaza de mayo por la primera vez en 80 yo vi estas imágenes aportadas por las mujeres no en la plaza entonces encontrar eso en, en kuristán ven como 10 años después fue una de las trigger no pensando en si cómo mostrar la vida si no hay sobrevivientes para testificar, para dar testimonio. ¿Qué hacemos? Entonces, yo en ese momento yo imaginaba que la imagen fue la evidencia de la vida en un sentido, ¿no? No evidencia de la muerte, ¿no? Evidencia de la vida. Entonces, cualquier foto tomada por cualquiera, por cualquier razón, tenía fuerza de poner en contexto la necesidad de matar la genocidia de este pueblo, ¿no? Sí, no sé si me entiendes más o menos. Entonces, la búsqueda fue que cada uno, que cada fragmentito, digamos, cualquier cosa que podía encontrar atrás de un lugar u otra, un archivo personal, colectiva en todo el país del mundo, en diáspora, etc., la fanática búsqueda fue para dar vida a esta cultura, por los que también uh, no, no ha tenido, ¿no? porque la falta de un archivo nacional, como dijo Calles, fue una cosa muy, muy fuerte. No había manera de preservar o saber o conocer abuelos, etcétera, etcétera, con un diáspora, corre, corre, y dejan su fotografía, ¿no? Entonces no había lugares um, um, cuidaron, safe para preservar. Bueno, es una y digging became exacto, the metaphor, ¿no? Es, es como sí. una catástrofe, una masacre en la que no solo se asesinan personas, se descompone y se, digamos, disuelve una sociedad civil, constituida a lo largo del tiempo, sino que también las imágenes acaban siendo víctimas, acaban perdiéndose, acaban desestructurándose, es decir, saliendo de los álbumes, es decir, perdiendo la narrativa que las mantenía, entre otras cosas porque las personas vivas, que eran el índice de esas imágenes, ya no están. Exacto. Es decir, que... Aquí es muy delicado y yo lo he experimentado cuando he hecho investigaciones similares en el contexto del País Vasco. Cuando a las víctimas humanas les añades víctimas, objetos, imágenes o lenguaje, se despiertan todas las alarmas. ¿m? Porque la víctima humana quiere ser la, la, la víctima que detenta el relato, que detenta el control también de, digamos todos los pronunciamientos que se hagan a posteriori. Entonces, cuando uno intenta ampliar el catálogo de víctimas a otras categorías, eh, se produce realmente un, un pequeño escándalo. Pero hay que aceptar que el lenguaje se ve afectado. Las imágenes han sido, tú misma describes cómo cuando se sacaban esos cuerpos de las fosas se podían identificar porque en los bolsillos habían fotos de carnet de identidad decía nada, sí. ah, este es este, a pesar de que su cuerpo esté desfigurado, aquí está la foto de él, ¿no? y la llevaba en el bolsillo, o debemos suponer que cada uno era… Sí. Bueno, es interesante también pensando en eh, antes que la exposición en octubre, en medio de todo lo que estaba pasando aquí, <risa> y antes que la apertura, Hicimos un taller con un grupo de kurdos que viven aquí en Barcelona o cerca, etc. Y uh, yo creo que la, lo que es lo más difícil es que cada uno que tenemos nuestros recuerdos, memorias. Algunos ten, tienen fotografía, otras buscan el archivo online para, para saber lo que está pasando en su propio país, porque no tienen acceso y usan imágenes hicimos un taller de, de cuentos que te va a ver allá un story map por donde los que querían participar y compartir un pequeño parte de su historia han usado imágenes colectado o imágenes guardado um, y siempre me fascina este los, la imagen como es, es curioso pensando ahora como Explicar bien, como fotógrafa, uno es tratando a poner y encuadrar un momento, y normalmente yo estoy buscando hacer un foco complejo, ¿no? No solo un foco, pero múltiple, ¿no? Mutual. Y por otro lado, pensando en cuando uno guarda una imagen, es solo un fragmento de todo que… ¿no? Entonces, es interesante, hay dos, no sé si me entiendes, ¿no? Hay este dos niveles, ver la foto, cuidar, siempre hay esta foto de identidad que guardan la, las madres la Plaza de Mayo, guardan en Guatemala, guardan. Y aquí en el, la guerra civil también después es, es suficiente, ¿no? Afuera de contexto completamente porque es entendido por la persona aportando la imagen, ¿no? pero cuando tratamos a poner una historia más amplia para incluir los que no han vivido esta historia, esta es la cosa difícil en una exposición, un libro, una película, cómo damos suficiente contexto. Este es por donde tengo siempre dudas, nunca se siente que es suficiente, ¿no? Pero yo creo que eh, ese contexto a veces lo aportan unas imágenes a otras. Es decir, cuando llegan aquí eh, unos trabajos se solidarizan con otros mm. y en mi caso, es decir, sabes mm. que lo hemos hablado, el situar la serie, los 20 prints del Salvador al lado de Nicaragua, era precisamente para que Nicaragua eh, diera un paraguas al Salvador y viceversa. Cuando mires al Salvador veas de dónde viene esta fotógrafa o cómo se ha comportado esta fotógrafa en un proceso de insurgencia popular como era en Nicaragua. Es decir, que el trabajo acaba dándose a sí mismo de alguna manera la, la, la tarea de producir contexto para próximos trabajos. Y en este sentido hay una relación que me parece interesante, ya que nos aproximamos a los últimos minutos para poder luego pasar a, a sala. Eh, el trabajo de Kurdistán, que tiene un carácter geopolítico, porque bueno, es una crisis digamos de amplio alcance territorial, eh, con una muerte o una necropolítica a gran escala, eh, tiene curiosamente un antecedente muy distinto en, también en 1991 y es eh, con, una, con un trabajo hecho por encargo de una organización de San Francisco en la que se te invitó a ti y a otros artistas como Bárbara Kruger a desarrollar un trabajo público sobre lo que entonces se denominaba violencia doméstica. Ahora cuando lo exponemos aquí ya no hablamos de violencia doméstica, hablamos directamente de violencia machista. Es decir, porque ese término original de violencia doméstica ha quedado en evidencia. ¿no? Entonces, Ese trabajo sobre violencia doméstica en San Francisco siempre se ha explicado que a pesar de llegar con el, los agentes de la policía a los lugares donde se había producido un incidente, poco te imagino como en esas series americanas ¿no? de LAPD, ¿no? de llegar al lugar del crimen en el momento en el que se acaba de producir. Y entonces eh, Susan siempre dice que ella se resistió a utilizar esas imágenes, precisamente porque lo que se encontraba eran imágenes violentas, sangrientas, pero a las que apenas podía dar una explicación o un contexto, como ahora decías. Y sin embargo, acabaste realizando ese proyecto con imágenes propias del archivo de la policía. Es decir, que lo que hiciste fue, como dice, retratar el lenguaje de la, de la institución que finalmente se ocupaba de esa violencia, la policía. Es decir, no tanto los incidentes como qué hace la policía con esta violencia, como institución que primordialmente se ocupaba de ¿no? estos casos. Y ahí es donde aparecen tus primeros usos de archivo. No, ahora la palabra archivo está muy abusada también ¿no? y acabarás exponiendo las uh, fotografías realizadas por los propios policías con los comentarios, con las cosas, los materiales, que, documentales reunidos por los propios agentes, ¿no? que es lo que luego harás también en, en Kurdistán, trabajar desde una lógica más de archivo. Pero claro, en, en este trabajo sobre violencia machista… Eh, la, la escala es <coughs> la escala doméstica, la escala, digamos, eh, biopolítica ¿no? de, de, de la vida, mientras que la, la otra es una escala realmente muy, muy distinta. Y eh, ahí yo creo que también hay una, un salto a veces inexplicable ¿no? en tu manera de trabajar, es decir, puedes pasar de un problema... Eh, local, casi del ámbito privado, mm. igual que en el 76 estás fotografiando las strippers, de mm. Carnival Strippers, y dos años después estás en Nicaragua. Sí. Sí, de un tema de la industria del sexo a, a una rebelión política. Mm. Mm. No puedo explicar todos los saltos, pero <risa> yo creo que es interesante, hemos hablado de Curistán, después El Salvador. Nicaragua antes y sí, el sábado después, y lo importante es que estoy en California haciendo este trabajo doméstica etcétera, invitado a, a imaginar, entonces todavía se queda un poco este sentido de la imagen como documento de un hecho, ¿no? Que, que, que fue muy fuerte por todos los años 80. Entonces cuando la otra tensión, que pensándolo ahora, es entre El Salvador que es un trabajo colectivo y Kurdistan que es también colectivo pero de un tiempo que yo no he vivido, entonces en El Salvador yo he pasado a los 12, este años junto con la comunidad, con otros fotógrafos salvadoreños y también de la otra parte pero cuando me voy a Kurdistán, yo no he, no he vivido todos estos años. Entonces, la búsqueda en el archivo es una manera también de hacer una colección. Lo que pasa en, en la otra cosa um, importante es que yo he pasado un, yo he dejado, digamos, un poco la preocupación si es mi foto. ¿no? No, no fue tan importante que fue mi foto la importancia fue la foto a presentar tal entonces para hacer como curador como vos no Dejan, su mano es atrás su mano es ver poner juntar etcétera poner justas posiciones ese es otro tipo de trabajo no entonces yo ha pasado en un sentido lo dejé mi mi propia fotos al lado o atrás de la policía, cuando encontré que ellos han hecho imágenes prácticamente el mismo, ¿no? una esquina un hotel o un, una víctima, tal cosa, herida, etc. Entonces, no fue como la importancia autor de la imagen, como autor de una imagen de más amplia y la narrativa um, fue… A mí es importante que fue lo que la policía ha escuchado de los vecinos que han notado con su mano en los papeles oficiales. Entonces yo he visto que a través de su mano, escuchando, notando y la imagen que ha tomado, había una historia ahí. Y, y también esta preocupación que quién va a creer que eso ha pasado. Porque es todo es, escondido atrás de puertas. Puertas no solamente en los barrios pobres, puertas en otra parte también. Entonces nadie escuchó los gritos necesariamente de estas mujeres, pero sí la evidencia fue ya en las manos de la policía, también escondido en un archivo. Entonces el acto fue tratar a sacar y negociar y colaborar con la policía, ponerles en la calles. E hicimos afiches por la uh, parada de bus um, e, y fue en el servicio, en servicio de un, una línea de crisis, hotline, por la primera vez en San Francisco. Entonces, yo creo que es en un intercambio entre una parte de la experiencia de El Salvador, el libro colectivo. Y, y, y, y lástima solamente para mí fue que yo no he tenido tiempo a seguir en este proyecto porque me fui a Kurdistán y me perdí por siete años ahí Pero sí, ustedes se pueden ver en la Bon Maison. Hay un poco de sí, <risa> este la, trabajo la allí. La exposición que ahora pasaremos a ver, hay como tres partes, la de la planta superior de la biblioteca donde tenemos los trabajos de los años 70, de los inicios. La planta esta en la que estamos aquí donde hay dos bloques, uno dedicado a los trabajos alrededor de Nicaragua y El Salvador y el otro a Kurdistán. Y una tercera pata que está en el centro cultural de, de la Francesca Bonmesón donde hemos presentado dos series sobre lo que originalmente se llamaba violencia doméstica que es Archives of Abuse y A Room of Their Own. Yeah. No, estoy pensando solamente porque algunos no van a llegar allí y pensando en la Marta y la, esta pregunta, ¿qué hacemos si hay muertos y no pueden ser presentes, menos que a través de imágenes, etcétera? ¿Qué hacemos cuando no hay nadie que pueda hablar directamente y como dar testimonio? ¿Qué hacemos cuando hay personas, hay historias, son, es, es, es al mismo tiempo importante uh, esconder su identidad en, en, en el caso de lo que ustedes van a ver en la Bon Maison estuve uh, uh, luchando con este problema ¿no? porque yo quería presentar un refugio en Inglaterra, es el último trabajo un refugio de mujeres uh, por donde uh, no fue posible notar en ninguna manera, identidad, identidad de voz inclusive, ¿no? Menos que un, un ejemplo. So, es tres minutos, pero yo creo que… A ver, a ver, si ver. ver. o oh, estamos durmiendo ahora. Mm. Ahora, ahora. Ya. ¿Allá? Sí. Solamente para notar, um, entonces hay cinco uh, capítulos muy chiquitos, tres están allá en la Bonne Maison, Voy a mostrar solamente una parte para dar un sentido. ¿Qué hacemos para dar sentido de la presencia de alguien que es absente? ¿No? Que es, upa, ¿no? No queremos esto hacer, a ver, ¿por dónde fue? Es en inglés, disculpe. Es en español, pero no tenemos aquí, entonces tienen que ¿Ustedes pueden leer de, de lejos o no? ¿Ya? Yeah? Ok. Porque no hay sonido. ¿Está moviendo? Ops. Ah, es, a ver, ok. ¿No es solo un refugio o un lugar en el, que, en el que tener miedo de entrar? Ahora vivo con mis propias posibilidades, lo hago lo mejor que puedo, con este pequeño espacio que tenemos... Estoy creando una habitación para ella, todo rosa. Ella tiene una casa. Ella tiene todo lo que necesita. Quiero que este espacio sea solo para ella. Uh, la, una casa está hecha de eh, ladrillos y vigas, es mi casa, es mi lugar seguro. Estoy muy muy feliz lejos, lejos de mi ex eh, compañero, no me preocupo. No me preocupa lo que ocurre fuera. Esto es lo que tengo en esta habitación con mi pequeña hija. Esto es todo. ¿Salvó mi vida? ¿Salvó la vida de mi criatura? ¿Quiero ver un futuro para ella? Sí, entonces se, se siente, normalmente si uno puede leer, no es pregunta, pero es la voz, ¿no? ¿Por dónde va? La voz arriba, la voz abajo, con duras. O, entonces, es solamente una manera de sentir la presencia de las personas que no se puede uh, presentar en imágenes, ¿no? Entonces, se siente muy claramente que la, las imágenes son… Sin ellas, sus cuartos es en este refugio colectivo por donde ni conocen sus vecinos muchas veces. Pero hay una cosa que a veces no nos preguntamos cuando tenemos entre manos el objeto de una evidencia o, o el enunciado de una evidencia o de un testimonio, y es también qué tipo de audiencia genera o qué tipo de discursos genera a su alrededor… Y lo digo porque en este caso lo que decidimos con Susan era no presentar estas dos series a continuación de los trabajos que están en la exposición y que pueden ser vistos por cualquier espectador o espectadora, sino llevarlos a un lugar en los que se produce un lenguaje, una manera de hablar específica para este tipo de imágenes y para este tipo de problemas que es en el Centro de Cultura de Mujeres para Mujeres de la Francesca donde el día mismo de la inauguración se produjo realmente una situación muy fascinante, eh, un debate alrededor de este tipo de violencias y cómo transmitirlas o cómo evitar que la transmisión de esta violencia propague la catástrofe. Y lo digo porque muchas veces nos preocupamos del, del, del contenido, del, del mensaje, de la evidencia, o del testimonio, pero no tenemos en cuenta que hay que construir una audiencia o una recepción ad hoc también para ciertos eh, mensajes o ciertos contenidos. En este sentido es lo que hemos intentado es construir un lugar específico para mostrar estas imágenes, no construirlo, de hecho ya está, ya, ya existe. Bueno, yo creo que si hay preguntas, cuestiones, las podemos plantear ahora, y si no, dando eh, en la sala, viendo la exposición a la que estáis todos invitados. Sí, ahí hay una pregunta. A mí me gustaría, me gustaría preguntarte cómo llevas... Eh, esto que me, me resulta una paradoja de haber sido consciente, haber tomado conciencia de las limitaciones de la fotografía a la hora de representar un proceso como es un proceso histórico, un, un conflicto, etcétera, y que esto, como fotógrafa, te haya llevado a, a alejarte progresivamente de la fotografía, en cierta medida, que es esto. No es evidente y yo no sé qué voy a hacer en las próximas semanas y meses y años. Es que tiene que renovarse, encontrar algo que te toca suficiente para ponerse en medio de, del trabajo, ¿no? en ponerse, ponerse en algo y seguir, sentir, etc. No sé cómo explicar más lo, que lo eso. Lo que sí es cierto es que este tipo de paradojas a las que alude él han hecho que de trabajo a trabajo no haya un estilo fotográfico, una forma de entender la fotografía que se repita, sino que evidentemente la, la fotografía ha sido cuestionada con cada problema, con cada conflicto y ha generado una manera distinta de utilizarse o de entender la práctica fotográfica. Perdón usted habla de un paradox y yo creo que la, la cosa la más peligrosa es parálisis de la paradox no no sé si me entiende más o menos y por eso carlos sabe muy bien cuando marta que yo ha, ha respetado etcétera etcétera uh, yo creo que en este año fui bastante joven y si, si yo no estuve um, al lado de la protagonista de historia en Nicaragua, El Salvador, con pasión, rischiando sus vidas, fue posible paralizarme, no hacer nada, ¿no? Entonces, por, por la crítica, afuera de la circunstancia que yo estuve viviendo, fue al lado de… de de los que fueron lo más pasionados pasiona, que me salvé, ¿no? ¿Me entiendes, más o menos? Más I'm o menos. saying that the most dangerous thing is a certain kind of theoretical criticism that doesn't come from the true contradictions that you live when you face different kinds of realities. And if you go the distance, and I mean the distance, it doesn't have to be far, but it has to be deep. You live with it, and you have to find answers, or you can't confront it. So confronting it with a photograph isn't enough. You have to find the space. You have to find the, create the dialogues. You have to find the partners, the collaborators, who you can move forward with which is a lifelong process, it's not, no? So I'm saying, and Martha, I've said to the, actually here, Martha Rosler. Martha Rosler, I said to her directly here, fortunately, I was so moved by what I felt, and in that time it was from the Nicaraguans, that they carried me forward with their sense of urgency and necessity. If I had just read her, I would never have left home for fear of you follow now what I mean in English better or no? Sure, my, my point wasn't to mentor it as something bad, you know, my point was actually you find out that solution. You actually create that solution. You move forward from the photography. I don't mean it that you kind of reject the photography. Actually, you pr you project your understanding of photography through the the, the doing. Yeah, Th that's what I understood from, okay. from from that. Well, that's what I was. That's what one tries to do. You have to keep on trying to do. Interestingly enough, this paradox is not only the paradox of the photographer who is allegedly going to encounter the events or the focus of the violence, but it's also the paradox of the readers of newspapers. Mm. Because when we receive uh, images in the morning in newspapers, I mean, we know that those images have been taken in a sort of empirical contact with whatever happened yeah. far away from us. But we can never test the veracity of those images. We just have to believe in those images. So it's really like a theological, Regime. I mean, it's like we believe in that photography, but we cannot rationally uh, prove that it's real. I mean, we cannot rely on, an, on a rational, on an, sort of on a proof that that image is actually being taken. But it may also be to ask what's missing. And find what can complement what you don't see y eso puede ser en las voces, en la escritura, en las pinturas, en muchas otras formas de testimonio. Yo tengo una pregunta, eh, un poco ahondando en, en una idea que, que dijo Carlos, de, que me pareció muy bonita en el trabajo de Susan, de que se sentía obligada a devolver las imágenes, a repatriarlas y que de eso de alguna manera eh, la diferenciaba del, del fotoperiodista eh, tradicional que, que se convierte en un, en un observador, no? Eh, entre comillas objetivo. Si podías un poco explayarte en esa idea de, de la repatriación de las imágenes. No mm. <laughs> uh, so, uh, sé, I mean, the word repatriation is... Es, es entendido, ¿no? Pero realmente todo empieza con un sentido intuitivo de, de regalo. Es un regalo si alguien se presenta, se da, entrar a su vida, presentarse, etc. Entonces, desde el comienzo sentí esta pregunta, ¿por qué estoy tomando una foto de tal, tal persona o, o tal secuen secuencia, etc.? Entonces, siempre desde el comienzo, ustedes van a ver en la exposición, yo quería regresar y preguntar, ¿qué es esta imagen para ti? Afuera de un objeto para mí. ¿No? Y lo más lindo fue siempre la Polaroid, que fue un regalo fácil, muy natural, etc. Muy, porque realmente diferente que compartir ahora un iPhone mandando después que no es lo original. El polaroid fue algo fuerte como experiencia. Estoy tomando una foto y dándote y no hay otra. Yo no lo tengo, estoy dándotelo. ¿no? Gracias. Eh, sí, Carla ha empezado la charla hablando de, de la fotografía de Dorothea Lange y explicando cómo las fotografías pueden congelar al sujeto en la condición permanente, a veces de víctima, ¿no? Entonces imagino que la cuestión pasa por desactivar este dispositivo, ¿no? Y en tu trabajo, quizás me equivoque, pero tengo la impresión de que a veces eso se puede desactivar eh, añadiendo la voz, añadiendo literalmente un audio, es decir, creando un espacio donde la, la persona fotografiada puede expresarse sin filtros, ¿no? sin mediación, Bueno, evidentemente hay una mediación porque tú eliges poner ahí ese audio, pero es quizás una forma de desactivar eso que apuntaba Carlas y que pasa a menudo con el fotoperiodismo. Sí, yo creo que eso, pero eso también fue muy natural al comienzo cuando estuve trabajando en el trabajo de strippers. Yo pensé que tú, uh, you were going to go in a different direction. Porque la, la, la vida en la imagen que no es víctima o es víctima, pregunta el Molotov Man. El Molotov Man es un icono de la revolución, de la insurrección, del último momento tomado el, antes que Somoza se fue al país, etc. Muy romántico y se ve por 30 años, él es sobreviviente de esta imagen en un sentido. Hay mon, monumentos, hay t-shirt, hay... Toro, pero él no puede salir de este rol, esta función por la revolución, ¿no? Él tiene que uh, ser um, la, el Che de Nicaragua, ¿no? Entonces es una, no es víctima como estamos hablando de Lan, que, que su su hija se siente, bueno, no somos no, ella no murió así como pobre, rah, rah, rah, y quiere corregir la en la pie de foto, pero él es capturado en un momento que la historia sigue y cambia, y él es fri fr frija, congelado allá en este momento. Entonces, cuando regresamos para hacer la imagen de la revolución, cuando estoy buscando la gente en mis imágenes, diez años después, eso me fascinaba más que todo, es cómo se sintieron afuera de lo que yo había capturado 10 años antes, ¿no? para liberarles de la imagen. Y lo, lo más interesante, que, que ni hemos hablado tanto de eso, es que cuando la película salió en 89 y 90, que fue el momento que la elección de Nicaragua cambió y los sandanistas fueron um, sí, derrotados, Uh, hicimos, hemos sacado esta película y la mayoría preferían imágenes frías de 10 años antes romántico, etcétera, de la insurrección que la realidad de los protagonistas hablando de la pérdida que han sentido que después de diez años no han logrado todos lo que ellos querían es una... Fuerte, fuerte cosa, ¿no?, en, en eso, Porque, um, how do you say, um, des, you know, completely exhausted from the war. Exhausted is Agotado. agotados de la guerra contra, de la contra. Entonces, por muchas razones se sintieron uh, un fin de un sueño, digamos, un fin de un sueño. Entonces, los sueños están en estas imágenes, las imágenes todavía tienen el optimismo, todo posible. Entonces, eso es complicado, el tiempo capturado, el tiempo que vive la gente adentro de la imagen, que siguen con vidas afuera de la imagen, y para nosotros también, que sabemos mucho más ahora de los momentos que estamos mirando en la foto. Esta es la cosa lo más complicado de la fotografía, inventa o, o invitan este tipo de reflexiones, siempre, 30 años, 50 años, 100 años, si no tienen la foto no hay la posibilidad de reflejar. ¿no? Bueno, también eh, yo creo que lo que estás describiendo es lo que últimamente hemos denominado la historia potencial, es decir, que existe la historia y la historia como tal vez la fotografía, no la ha contado, sino hemos dicho que la historia sea contada de una determinada manera por la fotografía, pero también cuando volvemos a ciertas imágenes podemos activar historias potenciales, ¿no? Y esto es algo importante, es decir, que… Sí. Y, y sabemos, yo siempre, no sé si puedo decir eso en español, yo siempre andaba mirando el presente, imaginando en el futuro cómo va a ser… Entendido como pasado. ¿no? Este círculo. Bueno. bueno, si no hay ninguna pregunta más y estáis todavía con energías y fuerzas, podemos pasar a ver la exposición y empezaremos por la planta de biblioteca. ¿Sí? Sí. Okay. Gracias. Y gracias a Susan sí, por la esfuerza.